¿Qué ocurre cuando busco en YouTube para eh, ilustrar un tema en el que estamos trabajando en el aula? Por ejemplo, quiero buscar vídeos que hablen sobre mezclas y disoluciones. Aparece un listado, pero yo no sé cuáles de estos vídeos tienen la licencia YouTube estándar o tienen una licencia Creative Commons. La solución Está en acudir a los filtros, marcar Creative Commons y vemos que aquí aparecen los videos que sí tienen una licencia Creative Commons. Pulsamos, por ejemplo, sobre este y si nos vamos, voy a pararlo, si nos vamos a la información del video y pulsamos en mostrar más, comprobamos que efectivamente tiene una licencia de reconocimiento Creative Commons. Así estamos seguros que lo que encontremos no tiene solo la licencia de YouTube estándar que nos habilitaría para usarlo en educación, sino que tiene una licencia específicamente Creative Commons.